¿A usted qué le parece esta idea de hacer una película sobre las erradicaciones? Es importante que se haga ¿Y por qué es importante? Y así se entera todo el mundo lo que nos pasó a nosotros Cómo nos trataron Y cómo nos trataron a otras gentes también de otros lados que mucho, mucha gente no conoce que principalmente, ellos como dicen, hemos erradicado la villa, pero ellos no han erradicado la villa, han tirado a la gente. Sí. que pensaba seguir estudiando, quería estudiar en la Escuela de Visión Civil, tenía algo básico allá en la ciudad, entonces me vine acá para seguir estudiando. Y después, bueno, este, al no tener la posibilidad de estudiar por diferentes motivos, entonces me tuve que dedicar a trabajar. Y en trabajé y, y un trabajo con otro y hasta que la conocí a mi señora y, y bueno, que tengo una familia <música> Posibilidades de llegar a, a hoy, a 28 años de mi vida, con una, un panorama mejor de lo que es la realidad. Eh, tuve la suerte de, de ser monaquillo del padre de Mujica, eh, donde también aprendí de él un montón de cosas, de cosas de que hoy, hoy me sirven para vivir, para vivir en una sociedad que nos margina a la gente de la villa, que nos prive de muchas cosas, pero eh, que le sirven para. Afrontar mejor, afrontar mejor el golpe de marginación que lo da la sociedad a la gente de la villa. ¿Qué te parece? constituir una familia eh, en principio me fue bien y luego a, a raíz de, lo, de que los alquileres siguen subiendo después ya no voy a pagar un alquiler entonces este, nos desalojan y fuimos a parar un galpón donde vivían muchas familias que estaban desalojadas y, y estar ahí hasta que de pudiera conseguir una casa donde ir a vivir. Entonces un muchacho me dice que había una casa donde se podía ir a vivir y que era tomada. Entonces este, nos fuimos a vivir una casa toda. A retiro, así que, este, porque bueno nosotros estábamos desalojados y ya nos llegaba la orden de desalojo y teníamos que buscar un lugar donde irnos entonces este, a mí se me había ocurrido eh, de ir hasta San Miguel porque tenía una relación así digamos con un párroco de allá de la iglesia esta de Santa Brígida donde él este, le podía dar una mano, en ese sentido. Y eh, la idea era de, de... conseguir una casa. Ellos... Este, lo tenían era una casa que estaba abandonada. La idea era juntarnos dos o tres familias que estábamos desalojadas y llegar este, a un arreglo con ellos para poder este, habitar ahí por un año dos años para que nosotros pudiéramos ya establecernos, definitivamente. Eh, la cosa era que nosotros tendríamos que hacer, este, digamos, alquilar la casa, ponerla en condiciones, cosa que eso se pudiera después usar como para que otra gente que tuviera las mismas condiciones nuestras pudiera alquilarla o pudiera seguir habitando. Miguel, al pasar por la estación vi que en la parte del sector de, de comunicaciones estaban, habían terrenos y casillas de madera que se estaban asentando ahí. Yo sabía que esa villa había sido erradicada hace en el 76, creo. Este, fue un trabajo de pleno apoyo a la, a la sociedad y de pleno apoyo a la gente de la villa. Bueno, desgraciadamente vino la época del 76 donde yo vivía en un pasillo muy angostito, en el Bajo eh, y llegaron las fuerzas militares directamente a mi casa con nombre y apellido, como era, discreción, hasta los dedos de los pies me habían dicho ¿eh? cómo era. Y me sacaron. Entonces de ahí, porque todavía era menor de edad, cumplía siete meses en una clase clandestina en Banfield. Después de ahí pasé a Devoto, es donde estuve un año y dos meses, y después conocí Sierra Chica, donde salí en el 79. Bueno, en el 79 yo salí ya eh, con un boleto para irme a San Juan, donde me iba a reencontrar con mi familia, y, y me volví porque en San Juan realmente había hambre. Había tal hambre que trabajamos todos, también hermano todos trabajamos y igual no lo alcanzaba y llega en septiembre del 85, donde yo de vuelta me encontraba después, después de tanto tiempo de que tenía que venir de vuelta a la vida puesto que no tenía donde vivir. Pero... Es, somos intrusos, somos gente sin cultura lo que vivimos en la villa. Entonces, quedamos en esos conceptos, pero no somos, somos humanos. Venimos a vivir ahí porque no tenemos posibilidad de ir a vivir en otro lado. Desde ya somos mal conceptuados, ni para trabajar ni nada, no nos toma a ningún lado. Cuando uno nada da la televisión de la villa dice, no, después la llamamos, no la llaman a nada. tener que ir a vivir en las villas porque para conseguir alquiler no podés. Y aparte que ya se nos viene pronto el desalojo pues así no sabemos qué vamos a hacer. O nos vamos a las villas o no sé, <ríe> Ahí puente, ¿no? Al, a ir abajo de un puente. Y al volver yo este, le comunico al compañero, este, compañero mío que se estaban asentando en el, el retiro. Y que era un lugar muy bueno, entonces. Este, Hablé con él, y decidimos eh, venirnos al otro día a las 6 de la mañana. Yo fui un día sábado. Después tuvimos que quedarnos una semana ahí en retiro, porque nos adjudicaron el terreno, entonces teníamos que cuidarlo. Nosotros ya en ese momento empezamos a gestionar para comprar una casilla prefabricada, que era lo más, lo más rápido. Mientras que otros hacían de madera, hacían de, de chapa, de lona, hacían su, su lugar, ¿no? Después de quedarnos una semana ahí en el retiro, nosotros este, nos llegaron la, la casilla y después empezamos a hacer la parte, de, la parte de la base y después ya empezamos a traer los muebles y, y así, este, de esa manera llegamos a nosotros. Yo viví en la vía de retiro aproximadamente 22 años. Este, soy uno de los habitantes de las 40 familias que resistimos a la erradicación compulsiva del gobierno militar. Y En el, en el 83 este, hubo un plan de vivienda que se abrió por el medio del FONAVI, en el cual yo fui adjudicado, fui para una de las familias adjudicadas a la, a la vivienda esta que, que se construyeron acá en el, en el barrio Lía cuando entra un gobierno, el gobierno constitucional. La erradicación de las villas comienzan a principios del 77 con las principales villas, porque era aproximación del mundial y y las villas más cercanas al, a los estereos, por ejemplo, como era la villa de Barranca Belgrano, y con esa villa empiezan a hacer este, la erradicación compulsiva. A continuación de esa, este, en el 78, comienza la erradicación en la vía de Retiro. La vía de Retiro lo veían también porque estaba muy en el centro y, y porque daba una mala imagen a, a los turistas, según los... Según esto, tenían esa, esa idea, tenían este, estos señores que estaban en la Comisión Municipal de la Vivienda, en la Intendencia, por ejemplo, este este, este cachatore que decía que, que las villas de emergencia, este, para los turistas, era un mal aspecto que mostraba la pobreza, de, la pobreza de, del país. Entonces, este, hacen la erradicación compulsiva. lugar y la fecha se repite, como si la voluntad de Dios quisiera demostrar sobre estas tierras de cuánto es capaz el ejército argentino cuando lucha por la libertad, la paz y la justicia por, para su pueblo. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja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 Acá, un 18 de, de octubre nos vinieron, nos pusieron unos números y nos sacaron. Yo fui la última que salí de acá. Acá había la iglesia. Acá tuvimos el club, la escuela, la guardería. Tuvimos el dispensario. Esto lo hicimos con mucho esfuerzo. Acá empezamos con la manzana 1. Donde yo vivía, cuando nos sacaran todo, tenías mis vecinos, mi mejor es vida que pasé, mis 24 años, crié a mis hijos con mis vecinos, trabajando. Nuestra casa, los primeros momentos eran de chapa de cartón, entre madera, entre un poco lo que cirujamos, en la orilla del río hicimos con mucho sacrificio despacito gracias al padre mujica a nosotros mismos luchamos hicimos de material de a poquito tuvimos la luz por intermedio de un concejal que nos dio la realidad de tener en los pasillos y después de ahí cada uno nos pusimos en nuestra casa después nos pusieron en la calle en la vereda que es esto nos pusieron el agua nos Hicimos los pasillos, cada uno su mejoría, nos fuimos ayudando entre vecinos. Yo me crié acá en La Villa al lado de mi mamá, por ejemplo, que fue... tuvo participación en lo que era la comisión de madre de dirigentes que querían, viste, lo mejor para el barrio, lo mejor para La Villa, ¿sí? Uno se va haciendo, viste, se va criando con, con esa gana de... de y este, también, este, no un dirigente, sino una persona que luche por donde vive. Porque al luchar por donde uno vive, está luchando por donde viven todos. O sea, el barrio de la Villa de Retiro. La mejoría para todo. Acá el agua era para todo, no era para uno solo. La luz era para todo. Y en la Villa de Retiro se toma más, este. se toma como una de las villas, este que más organizada, ¿no? este, entonces esa tiene conciencia del gobierno militar que ya tenía conocimiento de que en esa villa este, vivía el padre Mujica, él fue este, el líder de, de las organizaciones villeras, entonces quizás por un remordimiento o, o algo que ellos sentían a la clase trabajadora, este, tratan de erradicar esa villa más por su organización. entré en lo que era el, el, el Cuerpo de Apoyo Padre Carlos Mujica precisamente por mi admiración hacia él. Las ayudas que hacía no solamente a Retiro, sino a otras villa también. La participación y cómo la gente lo quería. Lo que más recuerdo de él es que cuando él hablaba de la igualdad social, él decía de que nosotros valíamos más mientras militemos en la villa que aquella persona que milita en el exterior, o sea, fuera de la villa puesto que vemos de más cerca el sufrimiento de la gente, de la villa, la sufríamos en carne propia, entonces podíamos militar con mejor y hacer más efectivo nuestro trabajo. Después de nuestra militancia y después de todas las conversaciones, como, aparte como padre, como amigo de nosotros, cayó la, la, la tragedia, el, el asesinato que lo hicieron. unos intrusos, la gente del Bajo Belgrano, que hemos tomado por tomar esto que no es nuestro, nos trataron de animal, de gente sin, sin tener cultura. Parece un poco imposible que nos hemos, no, no, no han tratado en esas maneras a nosotros. Entonces, yo fui un poco atrevida, le he dicho a esa persona que él no quiere, asumimos ciudadanos, asumimos Chicos del país que están tirando a los chicos a la calle, no a nosotros, sino a los chicos. No han robado las mismas gente que nos llevaban los camiones nos robaron. Nos los pocos que tenemos que garrafas que los mejores que teníamos se sacaban ellos y nos hacían cargo. Bueno, nos teníamos que callar la boca porque estuvimos en el tiempo de los militares, hicieron lo que quis hicieron ellos lo que a ellos le parecía. En la escuelita nos robaron totalmente totalmente que hasta hoy en día no podemos saber nada y esto un poco dolorido porque todos teníamos las casas de materiales a las 4 de la mañana le tiraban las casas que ellos venían a las 9, a las 10, como a las 11 se imagina tener todas las cosas acá en la calle como si fuera pedir limona está bien que eso no es nuestro pero no era para tanto con mucho dolor no tuvimos que ir debajo del grano robaban este, las viviendas y no respetaban a nadie, se, inclusive se aprovechaban de, de mujeres solas con chicos, mujeres solas que con el miedo de quedar a la calle, quizás se entregaban a ellos. Y así este, el abuso era tremendamente espantoso, donde los demás este, habitantes tratamos de organizarlo dentro de la villa de retiro, formando tratando de buscar un, un recurso de amparo, poder parar a este fenómeno que, que venía arrasando sin, sin consideración alguna, eh, no tenían este, consideración a nadie. De 12.000 a 18.000 familias que habitaban en la vía de retiro, eh, quedamos aproximadamente 40 familias resistimos la recación compulsiva de cachatores empezamos a hacer este reuniones clandestinas en la villa no la podíamos hacer porque se tenía mucho miedo de que como estaban los militares y veían que estaban en actividad así hacían a la gente hacían desaparecer los secuestraban a partir de ahí tenemos este, contactos sí, con gente que encabezaba las villas de emergencia, las distintas villas, y con los curas, los curas villeros, en las cuales este, Kika había formado un equipo pastoral. Entonces conocíamos a, esa, a esos curas. Y de ahí donde, en reuniones así, surge la comisión de demandantes. La comisión de demandantes es la, esa organización que... Trata de hacerle un juicio a Cachatore por incumplimiento de una ordenanza municipal, porque Cachatore Ante la Villa sacó una ordenanza en la cual dice que debe, debe, este, para poder erradicarlo, debemos acceder a una vivienda digna y decorosa. dolor, roberando la noche, las mujeres se invitan al fin voz, sobre las entrañas de un amor de sello, de inmenso dolor, la luz del río va al cielo de los dulces, en la ausencia de un cariño que fue mío, pues se murió mi mientras te siento y la espera <fíjate> para, pa, para para para para la criatura. Abrilo. Lo que es Villa Tranquila, donde vivo actualmente, no es nada, nada a comparación de lo que yo vivía anteriormente. Porque allá éramos unidos. Era una villa. Bebé. Pero es otra manera de trabajar. Otra cosa. Mira carne, mi amor. Lo que es acá no hay organización. ¿Acá? No hay unión de vecinos. Yo lo extraño. Me duele mi villa. Me duele mi, mi vecino. Y te dijo que se iba. Estoy viviendo en otra villa. Pero no es como eso. Yo adoré mi villa, mi bajo Belgrano. Yo voy a morir con el dolor del bajo del liba. Dele, dele, papá. Pero aunque sea de vez en cuando me voy, lloro un rato y vengo. No. No. Yo estoy trabajando en el puerto como peón esquivador. en 11 años aproximadamente que trabajo allí. Eh, en estos últimos años la situación en el puerto es muy crítica a consecuencia de la falta de trabajo. Ahí somos 5.000 y tantos esquivadores y hay solamente trabajo para 2.500 cuando por día en las contrataciones. Entonces, en, a la hora de la contratación es muy desesperante ahí. tengo que pagar la vivienda tengo que pagar el gas y después alumbrado todo eso no sé este, con ese dinero que yo gano este mensualmente y dentro del puerto este me veo que en la posibilidad de que no no sé si podré seguir su o mantiene o pudiendo mantener esta vivienda entonces es así como dentro de la casa mi señora me ayuda acá este Va llenando este, estos cubitos de lado, con la venta de eso es más o menos que estamos alimentando a los hijos, ¿no? Este, es una ayuda más en las fuentes de trabajo. todo diferente de lo que era antes te trae cosas que, por ejemplo, vos ves los containers eso y, y imaginación de que ahí vivía un montón de gente mucha, muchos, mucha gente amiga y que una erradicación para lo único que sirvió fue para, para hacer playas containeras para multinacionales te traen recuerdo de, de las cosas que, que se hacían así y ver tan, la capilla tan, tan abandonada Pienso que esto tendría que cambiarse, organizar esto, lo organice gente nueva, pero no serviría si, lo, si la gente de antes lo organizaría. No serviría si la gente de antes, la, la gente que estuvo con Mujica, organiza la, la iglesia de vuelta, empezaría a hacer unos trabajos. Yo creo que esto es lo que tendrían que, la gente nueva, la misma gente nueva que está ahora, tendría que organizarlo ellos y, y hacer su vida, hacer su etapa en la vida, hacer su etapa en en la iglesia, hacer su etapa a través de, de un dispensario, hacer su, su situación acá, viste, para poder eh, llegar a, a... entender que tienen que defender estos terrenos porque es... es donde ellos viven. Bueno, nosotros teníamos un poco de experiencia de de formación de cooperativas sabíamos que era tierra fiscal y que al hacer cooperativas podíamos llegar en algún momento a tener un acuerdo con el gobierno para, para que nos venda la tierra y, y hacer un plan de vivienda y ahora sí seguimos trabajando ahora con más, este, con más esfuerzo porque sabemos que hay una ordenanza municipal en la cual no un poco nos ampara de, de una futura erradicación ahí y estamos eh, estamos peleando por la tierra porque queremos ser adjudicados que por ahora, estoy más dedicado a mi familia, a estar más, más con mi familia y, y eh, así tenemos desilusionado así con algunas cosas, con alguna con gente. Pero creo que esto de, de lo que cuando uno lucha por algo, uno lucha por algo que quiere y, y lo siente, eh, cuando vuelve a pasar algo, cuando vuelve a haber otro incentivo, cuando tiene... Eh, un trabajo para hacer y está al frente de vuelta y se pone al frente de vuelta y, y, y deja todo de lado porque porque en realidad lo siente y eso es lo que le gusta hacer y lo, lo que uno quiere entonces pienso que por ahora no, no, no, no sigo estando en reunión estando con, con Junta vecinal con Sociedad de Fomento pero en el futuro si, si, si desean de mi servicio y si yo veo que hago falta debería estar ahí sin duda sin duda y a pesar de los tiempos que sean Señorita. Ay, alambre de siete hilos, poste jante, de jante, ñandubay. Jante, jante. Molino, molino, molino, molino. Bueno, ¿y le voy a dar? Claro, y por eso le digo, para que me dea? Quiero 27. ¿Eh? Quiero 27. ¿Son las mías? Sí, hermano. mano ah, Pero no. la mano castiga la colita. Teme ¿eh? <risa> el cigarro. Bueno. A ver, a ver, este hombre tiene... Ah, le queda el Tres de Oro. Bueno. Tuco. Quiero al Tres de Oro. ¿Eh? Quiero al Tres de Oro. Pero lo para la cocina, ¿quieres? No, ¡Lapos! No. ¡Ah! Pero nada... No, ¡Eh! Bien, bien. ¡Eh! ¡Eh! eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh. Bueno. ¡Dos por dos! ¡No! ¡Dos por dos! ¡Sí! ¿No le gané el envío con 27? ¿Dos? ¡Ah, cierto! ¡Dos oh. por dos! ¡Dale! Dale. Dale. ¡Vamos! ¡Vamos por la cabeza! ¿Vale? ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos, Gerito! ¡Dale! ¡Acá está ¿Vale, va? ¿Vale, la cabeza! ¡Acá! ¡Acá arriba de la mesa! Acá, ¡La cortó! ¡Vamos! ¡Miren cómo va. ¡Aquí está no, no encuentro todavía, digamos, este, decir este vivo en el, en el barrio Lía. Para mí que todavía sigo viviendo en la, en la vía de retiro, por eso es de que paso más tiempo de la parte de, de, del día en la vía de retiro. Estoy, como trabajo en el puerto, voy al puerto, no hay trabajo, estoy en la villa. Mi espíritu de seguir trabajando dentro de la vía de retiro es de que que tengo una deuda con mi conciencia, mi o, o es un barrio donde he sufrido tanto, eh, he visto cómo luchó tanta gente. Tengo como ejemplo el padre Mujica, que dio la vida por nosotros ahí luchando, y quizás no, no se logró el objetivo que todos estos habitantes tengamos una vivienda digna. Yeah, that's it.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 que en realidad esto lo hicimos con el esfuerzo de los vecinos solamente no tenemos dinero como para comprar entonces decidimos improvisar y, y hacerlo hacer un juego unas pequeñas jornadas chocolate y, y acá tuvimos que improvisar a un vecino como payaso porque no teníamos payaso y nosotros tenemos que pensar en el futuro. Acá hay muchas familias que tienen chicos, entonces hay que aprovechar ahora y apoyar el proyecto de esa guardería. En esa guardería que la vamos a hacer entre todos, ¿no? Y irnos a trabajar tranquilo. Detrás de esa guardería vamos a apoyar también un plan para hacer un centro cultural. Ese centro cultural nos va a servir para hacer el apoyo escolar, para hacer tantas cosas que no sea posible para que sea la cultura del barrio. Entonces tenemos que tener una cultura. No. que